Hola, soy Marín Mitidieri, los queremos invitar a una jornada que vamos a realizar el 24 de agosto por la mañana hasta las 4 de la tarde, de 9 a 4 de la tarde, donde vamos a estar hablando de eh, varios avances que tenemos en la experimental para el manejo racional de cultivos de frutas y hortalizas, prácticas como el uso de trampas de feromonas, el monitoreo, alternativas a los fungicidas y a los insecticidas y todo esto en el marco de eh, refrescar los conceptos de inocuidad de cuáles son las normativas necesarias para la producción saludable de alimentos Esta jornada está a cargo de profesionales del INTE y del SENASA y está dedicada más que todo a estudiantes, a profesionales pero también a productores y a público en general. Así que los esperamos, pueden ver más detalles en el Facebook y en, el, en la web del Experimental.